Bienvenidos a esta guía didáctica de aprendizaje activo. Durante esta guía desarrollaremos cinco módulos. Entre ellos tenemos el módulo 1. Te invitamos a hacer vigilancia tecnológica. Por medio de la vigilancia tecnológica podrás mejorar tus proyectos y podrás hacerlos más competitivos en el mercado. En el módulo 2 desarrollaremos un prototipo. Nuestro horno solar. Y en ese horno solar vamos a poder cocinar unos huevos. Pero para qué vamos a cocinar unos huevos. Precisamente vamos a realizar nuestra primera investigación. En el módulo 3 vamos a hacer el registro de nuestras obras. Ingresaremos aquí a la página de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y podremos registrar todas las obras de lo que nosotros vamos realizando, como los proyectos, artículos, libros y todo lo que nosotros querramos eh, registrar para nuestros derechos de autor. Ahora lo único que queda es formular nuestro proyecto y presentarlo para poderlo sacar adelante. Por último, te invitamos a hacer un video pitch, un video de aproximadamente uno o dos minutos, con el cual podrás presentar tu proyecto y hacerlo competitivo en el mercado. Te invitamos a desarrollar nuestra guía didáctica de aprendizaje activo.